No entré al concurso, al jam que les había dicho, se me pasó el tiempo. <risa> Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retroman desarrollador de videojuegos indie y animador. Perdón, arreglaba un poco la cámara. Y así es, no pude entrar bien al concurso del jam de Game Maker Toolkit. Se me pasó rápido el tiempo, este no pude trabajar muchas cosas, y ya cuando lo estaba haciendo, pues obviamente lo estuve haciendo en las últimas horas, ya con muchos atrasos. Y como tenía muchos errores, dice, decidí mejor no subirlo, pero aún así lo pude acabar. Y aquí está el juego, les voy a enseñar. Bueno, la temática del Jam era tener un juego en el que hubiera caos o descontrol. Entonces lo que tuve para ese descontrol no fue... No creo que haya sido el mejor juego que haya hecho, pero para el poco tiempo que lo hice creo que fueron unas... Desde las 8... No, estuve desde las 9 de la mañana. Entonces 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4... Como unas 7, 8 horas. Chale, si sí fue mucho. <ríe> Pero bueno. El juego trata que... Uh, ¿Dónde está la recámara? Aquí está. El juego trata en donde... Aquí está. En donde aparece un círculo... Bueno, un objeto en medio y en ese objeto tienen, se va a poner de un color se va a poner o azul o rosado y pues tienes que decidir si es rosado pues a la izquierda si es azul si es azul a la derecha y después hay veces en donde cambia ahora el azul está a la izquierda ahora el rosado está a la derecha entonces tienes que ir pensando rápido y además tienes tiempo para decidir si es izquierda o derecha este decidí poner varios sprites de diferentes colores por ejemplo voy a quitar esto a ver aquí y estos son los sprites un círculo, un cuadrado, una, una carita feliz, una triste, una que es como una flecha viéndose arriba. Eh, una moneda, el cerdito de Piggy Tower, eh, el pico de Piggy Tower, la pared de Piggy Tower, el sol de Piggy. Tower, <risa> todo, todo de Piggy. Tower. Este, esta cosita como un engrane, ladrillos, eh, la palabra pink y la palabra blue. Y pues estos son los que van a ir cambiando de color. si Quieren les enseño cómo es el juego, puedan verlo. Este para que sepan más o menos qué es eso de una game jam. Eh, voy a subir el video, de, el video del video de que estoy hablando. Este va a estar aquí arribita. Y bueno no pude entrar porque como es de tiempo el concurso eh, no lo hice en el tiempo estipulado. Pero bueno este es el juego. Se llama Pink or Blue. Voy a ponerle en grandote. Con escape lo pones en grandote Ya no se puede ver bien la imagen Presión izquierda o derecha Si la imagen es Rosa o azul Entonces ya aprieto otro botón Y dice ahí Voy a quitar el mouse, siempre me pasa Tres errores, así como las tres estrellitas esas Y game over Entonces este es el botón Es azul derecha Ay, esperen un momento Voy a perder Está, miren menos dos puntos en el juego lo hice yo y la música me ayudó lingus cuál es mi novia ella me estuvo ayudando y bueno les voy a enseñar otra vez se llama pink or blue ahí está presionas cualquier botón para continuar press left or right if image is pink or blue entonces presiona izquierda o derecha tres errores y pierdes azul rosa rosa azul Rosa, azul, uh, rosa <ríe> Eso del poner blue Si sí me desconcentra uh, uh, Cuando llegas a 30 puntos uh, Ay no me equivoqué Aquí, ahora aquí rosa Aquí rosa, azul Rosa, azul uh, Rosa uh, No importa que diga blue Lo importante es el color del que se ve ahí Ay, ya me equivoqué. Y cada vez van, tienes menos tiempo para adivinar qué son las cosas que aparecen ahí. Ahí voy, ahí voy. Hasta acá, así, así. Creo que ya llegué a... Más de 100 puntos. Pero bueno, es un juego interminable. Lo voy a sacar para celular. Para que... Se pueden divertir también en celular. Así como... Ah, estoy muy aburrido. Voy a jugar alguna cosa del Green Retroman Ay, me equivoco. Uh, uh, so, sí. Estaría bien como para cuando estés bien aburrido. Y, ah, pues voy a jugar a una tontería. a ver Ya. Ah, me equivoqué. Y bueno, ese es el juego. Lo hice en unas horitas. Eh, las, los colores los agarré de una... Se llama Pico 8, este, de una paleta de colores que del, del ¿Cómo se llama? Ay, perdón, se me está olvidando todo. Estoy agarrando la paleta de colores de esta software que uso para hacer videojuegos también. Se llama Pico 8. Y ahí estoy haciendo varios jueguitos también. En los lives. Así que entren en los lives. Suscríbanse. Pero bueno. Este. Agarré una paleta de colores que aparece ahí. Y decidí agarrar ese rosita. Tal vez sí parece rojo. Y el azul. Y pues bueno, salió esto. Voy a subirlo muy pronto. Yo creo que esta noche voy a trabajar en él para que veamos qué tal está. Para que ya lo puedan tener lo más pronto posible. Yo también ya lo quiero jugar en mi celular. Este no va a tener nada de anuncios. Simplemente es un juego para yo poderme divertir también, igual que ustedes. Para que lo tengan. O tal vez sí tengan anuncios. No, qué flojera. El caso es de que lo pueda subir rápido, ¿no? Eh, por si no saben más o menos cómo se juega Se hace este, La pantalla gigante con escape Bueno, pantalla completa Y presionas con las flechas izquierda y derecha Y dice después ahí Presiona cualquier tecla para ir a la siguiente Entonces aquí pues, puedo apretar hasta 9 y me, ya, me avienta A cualquier lado Pero bueno, vamos a perder Y Por si no saben cómo descargarlo Les voy a enseñar Entran a each.io y buscan Green Retro Man Ponen aquí Y aquí aparecen mis juegos eh, Each EO es una página, es como Steam Como una Play Store o algo así Pero solo de web, bueno también es para celulares Pero este... hay más cosas web, es para que se use más ahí Después te vas a Pink or Blue Aquí puedes descargar cualquier juego Y le das en Download Now y el juego es En es sí este juego es gratis Esto es solo por si ustedes quieren donar Y si no quieren donar no hay ningún problema Le dan aquí donde dice No gracias, no quiero Y dice llámame a las descargas Ya que le dan clic Aquí dice Pink or blue. Lo subí hace 22 horas O sea, no sé de cuánto Hace 24, hace como los 4, no sé Y pesa 5 megabytes, no pesa mucho Ya le dan descargar Ay, ya está y si es que no tienen RAR, eh, creo que sí lo guardé como RAR, ZIP. ZIP o RAR, pues pueden descargar el ZIP o el RAR para que ya les pueda ejecutar esto. Ya le dan doble clic y aquí aparece un ejecutable, Options y Data. Estos no los toquen, pero si le dan clic al de Pink o Blue, ya lo pueden jugar. Si no, también se van a sus documentos y ahí los pueden descargar, lo extraen, lo juegan. Por ejemplo, yo voy a ver dónde lo dejé. Ay no, ya no lo puedo ver. Se me está trabando mi maquina. Ahí está Pink or Bloom. Y ya cuando le dan clic Ejecutan este. Y les aparece el juego. Y ahí está Pink or Blue Y ya lo pueden empezar a jugar. Entonces. Pues voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Pues bueno, chicos, este es el juego pequeñísimo, pequeñísimo que hice. Para que lo puedan checar, se diviertan. Pronto les iré diciendo cómo van mis otros juegos. Este es el video de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, nos vemos mañana, chicos. Que tengan un bonito día. Bye, bye. Y al rato hago un live. Así que quédate, suscríbete, dale like a la campanita y... Si es que no has entrado al concurso, puedes entrarlo eh, yéndote al de 200 suscriptores, al video de especial de 200 suscriptores. Y ahí voy a anunciar, bueno, ahí puedes poner un comentario y un like para que puedas entrar al concurso. Este, ve el video para que puedas ver más o menos cómo hacerlo. Les dejo aquí también el comentario y también se los voy a dejar al final del video. Eh, queda todavía una semana para que puedas concursar, entonces nos vemos. Dentro de una semana para que puedas ver el concursante y nos vemos al ratito para un live y mañana con otro nuevo video. Así que nos vemos chicos, bye bye.